Vengo a recomendaros este libro, Comer animales, de Jonathan Safran Foer. El autor, durante su preparación, estuvo investigando y una vez que lo acabó, se había convertido en vegetariano. Cuando nació su primer hijo, quiso saber qué es lo que iba a comer ese niño y el resto de su familia. Entonces, estuvo investigando sobre los alimentos de origen animal y llegó a la conclusión de que ese tipo de industria tiene tres grandes grupos de víctimas. Los propios animales, por supuesto, el medio ambiente y los seres humanos. De este libro ha dicho el premio Nobel Coetze. ...que cualquiera que lo lea... ...y continúe tomando ese tipo de alimentos... ...una de dos... ...o no tiene corazón... ...o es impermeable a la razón... ...o proba probablemente ambas cosas... ...seguramente no le va a gustar... ...a los que llenan su boca de cadáveres cocinados... ...y las arterias de colesterol... ...son esos que dicen... ...no, como que no comes proteínas... ...que no, que no tomas carne... ...te vas a morir... ...os puedo asegurar... ...que tengo amigos que llevan 20 años muertos... ...y todos los días... ...hablo con ellos por WhatsApp... ...yo os animo a, desde luego a que lo leáis... ...y que os suméis a esta legión de zombis, muy vivos, por supuesto... ...con muy pocas posibilidades de riesgo de infarto... ...y muchas de riesgo de empatía, muchas gracias".